Muchas gracias, señores medios de comunicación, gracias a la última, a las radios presentes, a la única, a los medios de comunicación del Tiempo TV, la Fundación Naulacor, al día, al instante, y a los demás medios que nos están retransmitiendo. Y darles gracias por esta oportunidad que tanto la Fundación ODR Ecuador como la Cámara de Comercio, de forma conjunta, primero porque son dos líderes profesionales jóvenes y me, y me permito expresarme en esta primera persona porque es forma jurídica. Es por eso que hablábamos con el doctor Naula y nos vimos en la obligación de poder crear estos espacios y es saludar cómo esta corporación Naula Corp y ODR se está vinculando con Cámara de Comercio de Quevedo para apuntar a, a más espacios con servicios gratuitos, con valor y peso curricular, con capacitadores de experiencia y de primer nivel. Por eso te felicito, eh, eh, doctor, por generar estos espacios, por trabajar en equipo y por creer en Quevedo, por seguirle apostando a la ciudad y seguirle apostando al conocimiento. Muchas gracias, muy bien. Este agradecimiento de la corporación y de la fundación y expresarlo públicamente. Esta es una gestión que nos respalda la Universidad eh, lo y el Faro de manabí porque es un evento académico donde se encuentra con cinco ponentes que se realizará el día de mañana, viernes 29, a partir de las 15 horas en las instalaciones del Palacio de Cristal. Esta iniciativa que nace con la Fundación y con la Cámara de Comercio de Quevedo es respaldada por el alcalde de la ciudad. Ha visto con muy buenos ojos que la ciudadanía, que los socios de la Cámara y todos se capaciten. Nosotros también haciendo un pequeño esfuerzo, Hemos logrado que esta se entregue una certificación a todos y cada uno de los que participen en este evento, que va a ser dúo, lo pidió el presidente, que sea también de forma virtual. Entonces lo vamos a hacer de manera virtual. La certificación contendrá un total de cinco horas académicas. Eh, los ponentes de este evento son varios juristas de la capital que estarán de forma presencial en Quevedo. Y también vamos a tener la participación de dos juristas eh, de nuestra ciudad. El uno va a ser el señor fiscal Jorge Ballesteros Ballesteros y va a hablar sobre conciliación en tránsito y la otra participación será este humilde servidor socio de cámara también además de ser el asesor de la misma y en forma conjunta nuevamente agradecemos e invitamos conjuntamente con el presidente de la cámara a toda la ciudadanía a nosotros, a nuestros hermanos comerciantes el presidente lo he dicho varias veces yo soy presidente de todo ya no se habla como antes de, de las cámaras desde una visión desde de los eh, comerciantes autónomos y de otra de la visión de los comerciantes grandes. Hablamos con una visión integral. Así que, presidente, en esta última fase, eh, invitemos a la ciudadanía y a nuestros socios. Hagamos extensiva la invitación a todo el comercio. Siempre hemos manifestado. Nosotros, como el ente rector del comercio de la ciudad, estamos a favor de todo el comercio en general. No nos gusta ese divisionismo que se ha querido sembrar entre hermanos quevedeños, entre ciudadanos, trabajadores, entre personas honestas que lo único que quieren es ganarse el pan. Más bien, siempre hemos coexistido en el desarrollo de esta bella ciudad que ha sido nombrada a nivel nacional por su alto grado comercial. Y en ese sentido, querido comerciante, chico, pequeño o grande, Ven y capacítate con nosotros, con Naula Cor, ODR y Cámara de Comercio de Quevedo. Es totalmente gratis, te va a servir que tú sepas cuáles son tus derechos, tus obligaciones también, pero sobre todo que estemos organizados con conocimientos unidos en un solo puño para poder seguir empujando el progreso y el desarrollo de nuestra ciudad. Básicamente asistir de manera presencial y en esta ocasión solicitado por el Presidente de la Cámara de manera virtual también. Eh, quisiera también explicarles que la participación consiste no solamente en asistir, sino también en llenar un formulario online que le vamos a facilitar a todos los asistentes. Estará con nosotros Marcelo Dávila Castillo. Quisiera hablarles un poquito del perfil de muchos de los que vienen de la capital. Marcelo Dávila Castillo es un jurista con doble formación profesional y contador profesional. Él viene a hablarnos sobre lo que tiene que ver con la mediación tributaria seccional. Estará con nosotros la doctora Yajaira Andrade Torres, docente universitaria e investigadora en materia civil. Va a hablarnos sobre la, so eh, sobre la mediación en sociedades conyugales. Y estará con nosotros el subdirector nacional de los centros de mediación del Ecuador, el doctor eh, Guillermo Roballo Cueva, hablándonos de la mediación y de la justicia de paz. Decirles a todos que Quevedo tiene que reactivarse económicamente y así lo veíamos. Estas actividades académicas gratuitas que traen no solamente hermanos de Quevedo, ya me han escrito de varias universidades de diferentes ciudades de la provincia de Los Ríos, que desean venir a, no solamente a capacitarse, sino también venir y conocer la ciudad. Así que en ese sentido, la Cámara de Comercio, este es un primer evento que le hemos dicho, va a ser uno de muchos eventos porque lo vamos a comenzar a hacer práctico. Las capacitaciones tienen que retomar y, y qué mejor hacerlos en nuestra ciudad. En esta ocasión agradecer públicamente al señor alcalde John Salcedo que nos ha facilitado gratuitamente también las instalaciones del Palacio de Cristal. Repetimos, la, el evento de capacitación será mañana viernes 29, a, las, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 en el Palacio de Cristal. En las últimas palabras, presidente. Recordarle que se van a entregar certificados, se van a entregar certificados por la participación en este evento. Va a tener un certificado con peso curricular de cinco horas, de cinco horas, el cual va a ser poder, eh, vas a poder, querido profesional o querido comerciante, que, que asistas a esta capacitación lo vas a poder dentro de tu currículum, lo pones en tu currículum y también te va a servir porque está respaldado por la Universidad de Loy Alfaro de Manabí. Entonces estas actividades tienen el peso académico que se necesita ahora que tanto se exige experiencia, se exige currículum y tú también vas a mostrar una capacitación de calidad con eh, juristas importantes en la capital y por qué de juristas importantes como el, el, el doctor Naula dentro de lo que es la ciudad de Quevedo. Eso es todo, querido compañero socio, porque también es bueno saludar que la corporación Naula... Es miembro de Cámara de Comercio de Quevedo ya por algunos años y siempre vamos a saludar su constante evolución porque hemos, vi, hemos visto su crecimiento paso a paso y hay que resaltar el trabajo de nuestros socios y apoyarlos. Cuente con nosotros, con Cámara de Comercio de Quevedo, siempre con la facultad de Gracias, impulsar las presidente. cosas buenas. Gracias, presidente.